Aprovechando que estoy aquí, tengo una anécdota, cuando estaba pequeño, este, cuando estaba aproximadamente sexto quinto grado eh, Yo estudiaba en lo que era el San Juan Estadeo, que está ubicado en Puerta Caracas, y en La Pastora Y siempre para ir a mi casa veníamos aquí a, al centro de Caracas a agarrar la camioneta que nos dejaba por, por donde yo vivo eh, una de las torres del silencio, para ser específico de la torre sur, del lado donde está la iglesia este, en una oportunidad se iba a lanzar una persona eh, todo el mundo viendo para arriba, viendo si se lanzaba o no se lanzaba y hay quienes eh, le gritaban, bueno, ¡lánzate! este que tengo que ir a comer, que me están esperando en mi casa, aupando lo que lo hiciera eh, sin embargo, no lo hacía, la persona no estaba pensando eh, y bueno, después del rato llegaron los bomberos se acercaron donde estaba él y cuando ocurrió todo esto, yo ya me había montado en la camioneta pues iba con mi tía que ella tra trabajaba en el colegio donde yo estudiaba y bueno, de ahí para la nos fuimos para la casa no supimos qué pasó sé que al final el, el, el, la persona que estaba ahí que se iba a lanzar no se lanzó porque lo convencieron de lo contrario Bueno, ya me encuentro aquí en el museo de Arturo Michelena, o en el estudio de Arturo Michelena. Esta fue la casa de él, este, no se me acuerdo. Eh, hoy está cerrado, así que no voy a poder entrar. Eh, bueno, vamos a un momento por equipo la pastora y. Ahí estamos. Saludos. Este, y bueno, vamos a hablar del negocio. Y bueno, este, ¿qué es lo que te pide? Casualmente me hagan esa pregunta porque hoy vengo de hacer un trabajo en la calle, precisamente una chica me está preguntando eh, aquí se usaba el tema de Pacheco. Y bueno, fíjate que eso viene de, de las colores por un señor este, que de nombre Pacheco, que pentaía donde no viene el nombre, que eh, era un florista eh, que venía del, de Galipán. Al paso del tiempo este, la gente empezó a asociar este frío dicembrino por los 3 de noviembre pero bueno, por eso estamos en el climático vamos wow, o a hacer el sábado empezamos empezando estamos bonita y ya es apenas tocamos en siempre todavía está tutado por encima del calor entonces bueno, me dijeron bueno, vamos a empezar a ponerle frío a los venezolanos porque van va a parecer maracaídos exactamente entonces bueno, ya estamos en el 12 de diciembre y desde, desde, ya está pegando el frío fuerte ya que yo quería aquí a ahorita Y así es lo característico: todo tú visitas esta hora, que como ya son las 3 de la tarde, y que todo el mundo abrió hasta el vuelo, para que soportar el frío. No, la cuestión es que otras, en otras épocas, era noviembre, incluso antes de noviembre, ya empezaba a pegarle el frío. Exactamente. Y nosotros allá vienen en la pastora viendo clases Exactamente. Entonces, ya socioculturalmente, como le venía diciendo, este, la gente empezó a asociar este, a este señor con la venida también del frío de San Cristo. Entonces que después de fallecer eh, el señor quedó esa costumbre tradicional de llamar el frío Dicen, Pacheco Entonces, bueno, ya llega Pacheco, llegó Pachequito Entonces, bueno, ya uno lo, lo termina asociando eh, ambas cosas Me bueno, parece que uno tiene que llevar a las novias donde esté Pacheco o puede abrazar <risa> <risa> Y no pasa tanto Pacheco Le vas a pagar por, por el invitarme a tu casa Y bueno, estábamos hablando de negocios seco <risa> No podemos decir mucho Este, y bueno por ahí Voy a seguir recorriendo la pastora para el señor de Puerto Caracas Y bueno, de regreso hacia mi casa Bueno, gracias este, una vez David Y bueno, voy pues, pues, a compartir con ustedes este, este poquito de historia y de conocimiento No es cosa buena, no Por cierto, probablemente vende unas tortas muy buenas Exactamente, eso es un top secret para el próximo año 2018 que se viene a lo grande este, junto con se entrega y muchas cositas más, muchos detallitos más ahí para empezar un buen año. Entonces, nos vemos más adelante. Bueno, aprovechando que, que ya salí de La Pastora eh, vamos un ratito a una vuelta por ahí para ver si vemos algunos adornos de navidad en algunas plazas estoy en la plaza que queda detrás del Banco Central de Venezuela y bueno, vamos a ver qué vemos por ahí adornos de navidad Sentado, me vine hacia Plaza Venezuela, me quería pasar por la roca topelle Y bueno, como este es el abrazo solar Como habrán visto, el que les había mencionado anteriormente en uno de los videos Hacia ya estamos viendo un precioso atardecer Y bueno, vamos a continuar hacia allá antes que se nos acabe la luz del sol Y que Pacheco ya se está haciendo más presente en la calle eh, Para continuar viendo algunos o menos, algunas cosas navideñas que pueda. Podamos... entre algunas de las cosas que colocaron con este pequeño pecero hay unas cabras, hay unas vacas, hay un burro por ahí y un caballo este, y bueno, vamos a salir para que seguimos encontrando por ahí así que sí, me este, retiro no voy a seguir más allá ya se nos está viendo la luz y bueno, ya saben dónde encontrarme qué tienen que hacer darle a me gusta, compartir y dejar sus comentarios cómo la están pasando ustedes en estas fechas y bueno nos vemos en un siguiente video y nos seguimos viendo para una próxima aventura que no las alcance Pacheco